Bueno, hola a todos y todas. Eh, buenas tardes, eh, buenas noches, eh, dependiendo de cuál sea la hora en el lugar donde están. Eh, y bueno, el panel de hoy se llama eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo, cómo creemos que es, es la decolonización del conocimiento en América Latina? este panel, la idea es que sea lo más interactivo posible y para ello les vamos a invitar a un board, a un tablero de Miro, que ahora después, si nunca manejaron Miro, les vamos a explicar cómo funciona, pero antes de arrancar les quiero agradecer a Patricia de Wikimedia Chile, al grupo de Wikimovimiento Brasil, a Sandra, a Erika, eh, Lucas, eh, que están ahí del otro lado, a Carlos, de Wikiacción Perú, Ana Torres, de Wikimedia Argentina, y Moni eh, Ponilla Parra, de Wikimedia Colombia, que nos van a estar contando también un poco eh, algunas de, de las experiencias de cómo ven ellos y ellas la decolonización del conocimiento en América Latina. Y como nos interesa, en realidad, antes de eh, arrancar esta charla, entender un poco cómo ven eh, ustedes el, el tema de la decolonización del conocimiento en América Latina, les vamos a invitar a que se unan con nosotros al, al Miro, eh, que es eh, ahí el link que les pasamos por el chat, y que además eh, eh, entiendo que les están pasando también por Fieldup y si nunca manejaron Miro, es bastante simple. Eh, acá, como pueden ver, pueden aumentar, hacer zoom, con la manito se desplazan, y si quieren cambiar para tomar un post-it, eh, simplemente tienen que cambiar acá en el mouse, y ahí cambian para desplazarse o tomar algunas cosas. Y como vamos a estar presentando, les <ríe> pedimos que por favor... Solamente eh, se desplacen por las que están en verde Que esas son las que les dejamos eh, ahí Para que ustedes puedan compartir eh, Y si por alguna razón no pueden eh, ingresar al Miro eh, También pueden eh, contestar en el chat de Zoom eh, Y la pregunta es bastante simple Ah, per Perdón, y si necesitan hacer una notita Simplemente tienen ahí al costado las notitas y ahí pueden pegar una notita y escribir eh, lo, que, lo que quieran eh, respecto de, que es de esta pregunta, que es la primera pregunta con la que queremos empezar, que es ¿Qué significa para ustedes eh, la decolonización del conocimiento? Y ahí lo hemos dejado en, tanto en portugués como en inglés, y bueno, ustedes pueden escribirla en el idioma en el que se sientan más cómodos y más cómodas. Eh, les van, también pueden escribirlo en el chat, si por alguna razón no pueden eh, escribirlo dentro del Miro. Eh, y en el chat de Fieldup también, si están mirando y no se sienten cómodos con el Miro. Eh, y bueno, ahí eh, mientras van poniendo algunas ideas... Este, veo que hay muchos visiting <ríe> de distinto tipo, pero ahí la gente, a medida que se vaya sintiendo un poco más cómoda con, con la interfaz, puede ir agregando cosas. Eh, o también pueden hacerlo en el chat de, de Zoom. O pueden tomar cualquiera de estas notitas que están acá y ahí escribir. Bueno, ahí veo que hay algunas que empiezan a aparecer. Eh. Vamos a darles unos minutitos. Ah, y también en el, en el Etherpad, si alguien quiere responder la pregunta... En el Etherpad también, ¿por qué no? Y a nuestros panelistas también pueden poner ideas, <ríe> si quieren, miro. <ríe> Bueno, voy a a aprovechar y voy a ir leyendo algunas, y también lo voy a invitar a Sandra a que lea las que están en portugués, porque veo ahí que hay algunas en portugués y yo las voy a matar ¿sí? si lo trato de decir en portugués. Este, veo que hay una acá que dice, desmantelar las estructuras de poder y privilegio que persisten en el conocimiento, más allá de la descolonización, nunca del todo terminado, política o económica. Sandra, queres ler alguma delas que estão em português? É. Ouvir as vozes antes silenciadas na história, autorrepresentação histórica das comunidades marginalizadas, incorporar práticas interculturais e múltiplas cosmovisões aos sistemas de produção e circulação do conhecimento, Creo que son esas, por enquanto. Sí. Gracias, eh, Sandra. Eh, bueno, al, algunos de los que hablan eh, de las que hablan por eh, en español quieren leer algunas de las otras que no hayamos leído. Pita Guana. Ya. Yeah. Bueno. Ya yeah. <risa> eh, <risa> representar historias marginadas de la historia social crear espacios para nuevas narrativas colectivas y descentralizadas repensar y redefinir las prácticas de cómo creamos, preservamos y aquí hay una que está afuera pero está entrando que dice recobrar y visibilizar las memorias olvidadas y ocultadas de nuestros territorios, muy bonito es, Sí, veo que también está entrando una en inglés. Dice, making sure that the knowledge is not affected by a imperialistic agenda of the past dominion. Uh, thanks, Bodan, for that. Bueno, les vamos a dejar que sigan poniendo sus ideas. Eh, nos interesa que después de este miro quede, eh, eh, quede como registro de la sesión también. Así que les invito a que sigan eh, trabajando en él. Mientras tanto, yo voy a pasar a compartir el Miro ahora en modo presentación, así es más fácil para mí. Este, eh, ay, pero no sé por qué sigo... Ups, perdón. Eh. Esto, esto suele, suele suceder, por supuesto, siempre pasa. Ahí va. Y bueno, acá están un poco las ideas que, que estaban compartiendo, y queremos compartirles también qué... Eh, de qué manera vemos nosotras y nosotros desde nuestros distintos proyectos, qué significa para nosotras y nosotros la decolonización del conocimiento. Eh, y voy, van a seguir escuchando mi voz, pero les prometo que ahora, cuando termine yo, van a escuchar la voz del resto de los panelistas y las panelistas que tenemos acá que tienen cosas más interesantes para decir. Y, nosotros, y nosotras, esta es una reflexión que desde Wikimedistas de Uruguay venimos haciendo mucho. ¿Qué significa? Eh, la decolonización del conocimiento para nosotras en un entorno donde sabemos que hay una población muy importante de comunidades rurales, eh, donde también hay desafíos vinculados a bueno, el, la periferia del país respecto del centro del país, que obviamente es Montevideo y, la, y las zonas urbanas, entonces vemos como esas tensiones de las comunidades rurales, vemos también las tensiones vinculadas al centro y a la periferia, también algunas tensiones que tienen que ver con quienes eh, finalmente reciben acceso a la educación, y egresan de la escuela secundaria. Obviamente también con las poblaciones afrodescendientes, que son muy importantes dentro del Uruguay, y en ese sentido estamos haciendo algunas actividades vinculadas a mejorar la representación de estas comunidades en Wikipedia. Y bueno, también como mencionaba Patricia en su charla anterior, todo lo vinculado al conocimiento en las instituciones culturales y patrimoniales de Uruguay, y un tema que es el tema más nuevo que estamos trayendo, eh, un poco a la conversación que tiene que ver con el cambio climático, con los temas ambientales, con los temas de sustentabilidad, y que implica eh, eh, traer conocimiento sobre estos temas desde la perspectiva de América Latina, y desde en particular la perspectiva que podemos tener en Uruguay. Que también se vincula a, a la producción científica local, a la capacidad de generar conocimiento local, que sea relevante localmente y apropiado a nuestro contexto y a nuestra cultura. Eh, Esos es son un poco los proyectos que estamos haciendo, y ahora le voy a pasar la palabra a Moni para que cuente cómo ven ellos desde Wikimedia Colombia, ellas desde Wikimedia Colombia, el tema de la decolonización del conocimiento. Hola, bueno, muchas gracias. Este tema de, de la decolonización, sobre todo desde la perspectiva de los proyectos Wikimedia, pues también en el contexto colombiano, es un tema de análisis, de discusión, pero también quisimos traer hoy a compartir con ustedes algunas iniciativas que... Si bien no nos dan una definición total de lo que es decolonizar, porque pues son múltiples perspectivas, sí si, eh, permiten como entender otras formas de contribuir, por ejemplo, en el ecosistema Wikimedia, que eh, en muchas ocasiones ha sido muy criticado por muchas razones, pero, por ejemplo, eh, en Colombia este año tuvimos la campaña de derechos humanos eh, bueno, Wiki por los derechos humanos y lo enfocamos al igual que a, a nivel mundial en el medio ambiente, pero también en el tema de biodiversidad, que es un tema muy importante para el país eh, y pues donde tenemos como somos muy afortunados y afortunadas por toda la biodiversidad que hay en el país. Así que eh, una de las formas que encontramos fue no solo el trabajo de crear contenidos, sino de trabajar con las comunidades locales y entender mucho las lógicas, principalmente trabajamos con mujeres huerteras eh, que querían participar del ecosistema, que crearon artículos y además de esto, que empezaron a documentar prácticas a través de otros formatos eh, que no son, por ejemplo, el formato escrito como los artículos en Wikipedia, sino que también vinculan, por ejemplo, eh, no sé, fotografías o el mismo arte. A propósito del arte, también tuvimos espacios y hemos tenido espacios con mujeres artistas y entonces esto de, de al, al inicio veíamos esto de las otras voces o esto de que otras personas participen, pues por supuesto que mujeres, no solo mujeres, sino otras diversidades también participen en la construcción y en los proyectos Wikimedia, eh, nos permiten a nosotros dar un, una reflexión en torno a, a, a prácticas de, pues sí, que generan otras organizaciones para apropiarse, en este caso, del ecosistema y de los proyectos Wikimedia. Eh, salirse de, de Wikipedia, por ejemplo, a recorrer los lugares. Eh, por aquí tenemos la imagen de un monumento en Bogotá y fue más allá de crear el artículo, también ir con estudiantes universitarios eh, a conocer un monumento y a poder, a través de la perspectiva de ellos, poder documentarlo y, y contar y narrar y también contarle al mundo como qué es lo que hay en la ciudad. Y por último, un proyecto que Wikimedia Colombia ha tenido muy cerca, que, que, que me parece muy potente a propósito de, de colonización, es el de tener una Wikipedia en Guayunaiki. Eh, y entonces aquí Colombia, en Colombia se hablan más de 68 lenguas indígenas eh, y hemos tenido como aproximaciones a muchas comunidades eh, y algo que me parece súper potente de la enciclopedia en Guayunaiki es que cuando en algún momento estábamos discutiendo las políticas de contribución, yo como no hablante de Guayunaiki me quedé afuera de toda la toma de decisiones de cómo no funcionar el proyecto, qué era lo realmente relevante y, eh, y hay algo también que me gusta mucho y es que los artículos en, en esta enciclopedia no están, eh, digamos, su base no es el texto, sino que parten de una imagen o de un video para poder construir artículos. Y esto creo que nos dice mucho de lo que podría ser la decolonización. Y ya con esto, pues muchas gracias por el espacio y eh, les doy la palabra a, a la siguiente persona. Gracias, Monipita. Gracias, Evelyn. Gracias, Mónica, también por ser la primera en lanzarte al, a la piscina eh, la decolonización eh, vista desde Wikimedia en Chile eh, ha sido un trabajo también interno con nuestra propia comunidad eh, que es una comunidad eh, bastante eh, histórica por así decirlo con editores de larga data eh, y con contribuyentes muy comprometidos con el ejercicio de crear conocimiento eh, local en, en Wikipedia, entonces ya teníamos más o menos eso un poco avanzado, pero, pero fue también una, una discusión, eh, eh, como digo, interna, sobre aprender a ver los proyectos Wikimedia, eh, de partida, no solo Wikipedia, ¿cierto?, sino el, el universo completo, la oferta completa de, de proyectos Wikimedia que son tan interesantes, como un espacio eh, libre y, y, y colaborativo desde donde podríamos eh, construir nuevas narrativas, proponer nuevas visiones sobre las cosas que tienen que ver con la cultura, con la sociedad y con la historia de Chile. Y, y uno de los, de los elementos que nos permitió eh, ir haciendo ese giro de timón, ¿cierto? Eh, fue también, como decía hace un rato, abrazar otros proyectos Wikimedia. Eh, desde, desde hace un par de años, Wikimedia Commons ha sido una punta de lanza para Wikimedia Chile, como un espacio que eh, no solo permite trabajar con comunidades nuevas, porque es bastante más fácil participar de Wikimedia Commons que de Wikipedia, por ejemplo, como proyecto primero, eh, sino también porque nos permitía proponer nuevas formas de participar en el ecosistema Wikimedia, eh, y desde entonces hemos hecho eh, campañas de fotos, por ejemplo, Ni un barrio sin foto es un concurso inspirado de, un, de, un, eh, de una propuesta Wikimedia Argentina que tenía que ver con eh, llenar de, eh, los municipios, ¿cierto? la representación de los municipios eh, con fotografía, porque nosotros fuimos a, uno, a una escala un poquito más local, pero que tenía que ver con también actualizar y mejorar la calidad de las imágenes que existían sobre los diferentes barrios de Chile, y que cuando tú buscaras en internet, o en la Wikipedia, o en Wikimedia, no encontraras solo fotos del barrio histórico de Santiago, que es la capital, sino que invitar a, a, a co-construir esa, esas nuevas imágenes, pero también campañas que tenían que ver con, eh, con lo actual, con lo político, con lo complejo, con, con lo que no se ve en los medios de comunicación, y estas dos imágenes que están más hacia la izquierda, la primera que dice Nueva Constitución ahora, y la de abajo, la, la pequeña, con una bandera de Walmapu, interpretando eh, la performance eh, Un violador en, en tu camino, eh, son dos imágenes que recolectamos a finales de 2019 y luego a principios de 2020, como parte de una campaña eh, que invitaba a las personas a, a, a, a, a subir sus imágenes sobre el estallido social, la primera imagen, la nueva Constitución ahora, es dos años antes del de, de, de momento en el que estamos hoy discutiendo si es que vamos a aprobar una nueva Constitución de Chile, plebiscito que va a ser en tres semanas más. Eh, por lo tanto, per, pero en ese momento ya intuíamos que esas imágenes iban a ser constitutivas de relato y memoria. Esto no salía a los medios de comunicación, sin embargo en Wikimedia encontró un espacio seguro donde podíamos documentar eso, y donde podíamos entonces eh, contar otras, desde otra mirada eh, lo que estábamos viviendo como país que partió en 2019 y que nos llevó ahora hasta un proceso de asamblea constituyente y todo. Y, y lo último, la imagen también del fondo, es, es involucrar eh, los, bueno, las culturas locales, ¿cierto? los patrimonios también, eh, como una forma... Eh, o desde una perspectiva también de la formación, de entrenarnos entre nosotros y de encontrar también en, la, en Wikimedia y en todos sus recursos herramientas para eh, facilitar también el trabajo de educadores, gestores, culturales y otras personas que, que, que ven en Wikimedia recursos que les permiten eh, trabajar mejor con, con, con contenidos que además tengan una perspectiva local y poner en valor esa perspectiva local. Y así un poco como nosotros vemos, eh, como asumimos también este desafío eh, de hacer una Internet que sea más representativa también de nuestra cultura. Gracias. Y le paso a Ani, creo. Así es. Bueno, eh, muchísimas gracias y muchísimas gracias a, a Evelyn, eh, Moni, Tita todo el grupo de Brasil, que está todo ahí junto, y me da mucha, mucha alegría también verlos y verlas. Eh, bueno, desde Wikimedia Argentina venimos trabajando eh, en este tema de colonización, yo creo que desde el 2017 aproximadamente, en parte, nuestro proyecto de Wikiderechos Humanos responde a, a esa necesidad de empezar a repensarnos, ¿no? a repensar qué significaban, un poco lo que venía diciendo la Pita, no qué significan los proyectos Wikimedia en nuestro contexto. nosotros algo que siempre decimos en Wikimedia Argentina es que seguramente lo que es Wikipedia para. The recording has stopped. This lo que es Wikipedia para, perdón, lo que es Wikipedia para a lo mejor alguien de, del norte global seguramente no tiene el mismo significado, ¿no? Nosotros le, le, le damos un significante muy distinto a los proyectos Wikimedia en nuestros contextos locales. Desde hace un par de años empezamos a repensarnos más allá también de los proyectos, porque eh, decolonizar no solo es a través del contenido que podemos crear o del contenido al que podemos hacer, ac que podemos hacer accesible en nuestras sociedades, sino que para Wikimedia Argentina es un paraguas de trabajo también, es un paraguas a través del cual poder repensar nuestras prácticas más operativas eh, y las prácticas a través de las cuales trabajamos y llevamos a cabo eh, nuestro, nuestro trabajo. Esto fue por una razón muy particular, y es que, a través de, de centrarnos única y exclusivamente en el tema del contenido, sentíamos que nos perdíamos lo urgente, lo que realmente deberíamos estar haciendo eh, por aquello que eh, era más fácil, ¿no? Lo que nos, sentía, nos, lo que nos hacía sentir más en una, en una zona de confort, eh, particularmente, ¿no? Los proyectos que a lo mejor teníamos como más aceitados y que sabíamos que eh, daban ciertos eh, resultados. Eh, y eso implicó poner en cuestionamiento muchísimas prácticas internas, eh, como la centralidad de nuestros proyectos, la mayoría de los proyectos de Wikimedia Argentina pasaban en Buenos Aires, este, o, la, o, o la centralidad de nuestro equipo, la mayoría de las miradas del equipo de Wikimedia Argentina también estaban en Buenos Aires, las métricas que usamos, ¿no? este es un, es un gran elephant in the room, no las métricas que usamos, los ritmos que imponemos a las diferentes comunidades, este, eh, o la manera de, de ubicar a las comunidades en el centro y la metodología de análisis y de elaboración de los, pro de, de los proyectos que llevamos a cabo. Que aquí, eh, bueno como estáis viendo en la pantalla, hay algunas pinceladas de cosas que, que hemos hecho en el último año. Esto nos ha permitido ampliar un montón nuestras temáticas. Eh, estamos trabajando con bibliotecas populares, por ejemplo, con pueblos indígenas, eh, priorizamos todo lo que tiene que ver con contenido eh, en peligro, cuando hablamos eh, de nuestro trabajo con instituciones culturales. Dejamos un poco al lado las grandes instituciones para centrarnos en instituciones que tienen contenido, que si nosotros no vamos y acompañamos a esas instituciones técnicas y financieramente ese contenido, esa historia local se va a perder. Este, federalizamos, eh, también de vuelta, dimos mucho apoyo técnico y financiero a diferentes comunidades eh, en, en Argentina. Y sobre todo intentamos un poco retomando lo que decía la Pita, explorar nuevas maneras y nuevas formas de contarnos este, y nuevas maneras y nuevas narrativas de contar nuestra cultura, nuestra cultura local, articulando también con, con el sector cultural local, para que podamos repensarla. Yo creo que al final es, se trata mucho de repensar, de, discu de, de, de, de discutirla y también de reconstruirla a través de las voces de las comunidades que están directamente afectadas por el trabajo que nosotros hacemos. Eh, al final, que creo que todo se resume para Wikimedia Argentina en poder construir nuestro propio significado de descolonización, porque a veces también nos encontramos que usamos el significado de descolonización del norte, eso también nos ha pasado muchas veces. Así que eh, esa manera de repensarnos es para nosotros como un puente o una posibilidad de poder eh, eso, encontrar también un significado de, de, de, de, de qué es descolorización para nosotros y cómo lo ponemos en la práctica no solo a través de nuestros proyectos sino también como un marco de trabajo eh, para darle sentido a lo que hacemos como organización y nada eso sería todo y se lo paso a mis amigos de Brasil no estaba Carlos eh, ah Carlos Carlos estaba que iban chicos antes pero bueno bueno es... Hola a todos y a todas. Eh, bueno, la, la, la comunidad wikimedista en Perú no es tan grande, no, no tiene tanta historia eh, de, como comunidad, aunque sí existen editores peruanos y peruanas desde que inició Wikipedia. Eh, y esto de Wikiacción Perú que hemos creado desde hace dos años eh, tiene como antecedentes Wikilove's Andes, que es una iniciativa que que empezamos en 2018 en Huaraz, y era muy enfocado al tema de, de colonizar, en, entendiendo antes el, el significado de colonizar, qué es colonizar, ¿No? y la colonización en nuestros países son, eh, si bien hay un intercambio cultural que, es, que, que tiene lados positivos, pero en esencia es sumamente violento, hay una violencia estructural, una violencia simbólica, una violencia física, sexual, eh, económica y muchas cosas más, que aún tiene eh, huellas en el territorio y en las personas, en su memoria colectiva, en cómo se, se ven. Eh, me, es, me es muy cercano yo al participar en varios eventos eh, como el Suma Causa y, o el Contra contra festejo en Buenos Aires, que estuve ahí también, y, y, y en la independencia de México, estuve en el bicentenario allá en, en DF y, y, y en otros lugares. Eh, me doy cuenta de, de eso, ¿no? Me doy cuenta que en Perú y en otros lugares, eh, mucha gente tiene vergüenza del color de su piel y tiene vergüenza de hablar la lengua originaria o una de las lenguas originarias, que es el quechua. Eh, y poco a poco eh, buscamos. Eh, que esto, esto cambie, ¿no? que la gente se sienta orgullosa de, de, un, de estar venir de un territorio que tiene más de 10.000 años de historia, con templos y, y tecnologías desarrolladas, adaptaciones, domesticación de plantas y animales, que son sumamente valiosas. Hay toda una historia muy valiosa que existió, se desarrolló y que de pronto en la colonia fue persegu fueron perseguidas, fueron dominados, fueron eh, eh, prohibidos eh, y, y enjuiciados y, y matados. ¿no? Y hasta ahora persiste. Hasta ahora existen personas que defienden territorios y cultura que también siguen eh, siendo asesinados. Entonces, como ubicación, como actividades wikimedistas, planteamos visibilizar eso que se perdió ¿no? la memoria, la memoria que, que está no solamente en, en, en una práctica ritual, sino también en una montaña, aquí en los Andes, las montañas son sagradas, las montañas tienen un nombre, tienen un ritual asociado, tienen una historia, los puquios, los, los manantiales, los sitios arqueológicos, entonces buscamos eso, ¿no? buscamos eh, que se creen y se desarrollen artículos sobre sitios arqueológicos, sobre plantas medicinales y sus propiedades, Buscando eso que queremos todos, ¿no? Una soberanía en salud en base a un sistema tradicional milenario en eh, complementación con un sistema que viene de la biomedicina europea, ¿no? Tal como ocurre en, en India o en China. O sea, la medicina tradicional andina americana, o sea, tiene, tiene igual peso, de igual valor que otras, ¿no? En, en, en, eh, y como esas actividades que hacemos, hacemos campañas de edición, como, como los otros grupos, donde buscamos eh, trasladar competencias en desarrollo de, de entradas, mejora de entradas, agregar referencias, investigar dónde hay más fuentes, subir imágenes. Por ejemplo, hicimos un Glam el año pasado, un proyecto de liberación de imágenes con un centro que se dedica a, la, a curar adicciones a través de la medicina tradicional amazónica. Entonces, por ejemplo, en la primera foto, arriba a la izquierda, ven lo que se llama una soplada, una soplada con tabaco. El tabaco es una planta que, que ha sido muy eh, prostituida, eh, mal usada, y que es una planta sagrada en todas las Américas, desde Canadá, Alaska, hasta el sur de, de Chile, y Argentina. Es una planta panamericana, ritual, que que es medicinal, es sagrada, se reza, se ofrenda y, y se cura. También eh, ven ahí una planta en, otro, en la esquina inferior eh, derecha, que es la bobinsana, que es una planta maestra, una planta que si uno dieta, es una dieta amazónica, la planta te enseña a través de sueños y visiones. Son tecnologías que, que a veces la ciencia no... No, no he llegado todavía a comprenderla, no poco a poco se está investigando sobre las plantas maestras, las dietas amazónicas, los cantos mágicos que son patrimonio nacional en Perú y que son también patrimonio eh, de la humanidad unesco, ¿no? uno de los cantos, los Echúa de, de la selva de Madre de Dios. Entonces nos enfocamos a eso, a visibilizar memoria sobre lugares, personas, eh, plantas, y, y todo lo que es parte de la, de la, de la civilización andina, amazónica, e incluida la parte de la costa. ¿no? Eso estamos enfocándonos desde Wiki Loves Andes y ahora también en Wikiaxión Perú, en, en el eje cultura, que está totalmente vinculado al tema ecológico y al tema de género. ¿no? O sea, vemos todo integralmente. Eh, enraizar, aterrizar, es ir hacia esa concepción femenina de que somos hijos de la Pachamama, y que habitamos un territorio sagrado que nos da vida. Entonces, la visión cultural está, está tejida, entrelazada con la visión de género y ecología en Huicaxán, Perú. Eso quería compartir. Gracias. Y ahora sí a, la, a los amigos y amigas de último momento. Eso, ahora sí. Eh, eh, gracias, Carlos. ¿Sandra? No, eh. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Estamos durante um evento de O que Ocupa na cidade... Sandra, Sandra, te muteaste. Agora? Me escuta? Ah, sei. Sí, agora, agora... Ah, sim! <risos> e vocês me veem ou veem minha tela? É, eh, não, eh, eh, te vemos. Deve... Sim, ok. Estamos no evento de Wiki Ocupa, que faz parte da programação brasileira, né? a parte presencial da programação brasileira da Wikimania deste ano. E deixa eu mostrar o pessoal aqui. <risos> Dando um tchau, gente! É... É, temos pessoas do... de várias regiões do Brasil, e estamos numa cidade chamada Santa Leopoldina, no interior do estado do Espírito Santo, fazendo as quatro ações do, do Wikimedia. E hoje tivemos a presença de 15 pessoas da Secretaria Estadual da Cultura que vieram é, nos prestigiar e aprender sobre a Wikipédia. Vários deles é, saíram muito entusiasmados é, com possibilidades de parcerias GLAM, possibilidade de novos wikipedistas, wikimedistas. E agora falando dos nossos projetos voltados à decolonização da Wiki, relacionados ao conteúdo e também relacionados às, aos wikimedistas, tanto o que é colocado na Wiki, quanto aquilo, quanto quem coloca. É... O movimento Brasil inseriu a questão da diversidade e da decolonização como um dos seus cinco pilares é, dentro da teoria da mudança, que a gente tem a, aqui no, no nosso Miro, para quem quiser acessar e ler. Os outros princípios são a sustentabilidade, interconexão e parcerias, a relevância social e o aprendizado. Isso quer dizer que avaliamos desde os nossos programas e atividades por esses princípios, e no caso de iniciativas culturais, buscamos desenvolver projetos numa epistemologia crítica, na perspectiva da subalternidade e do pensamento crítico. Num contexto em que o Brasil, no geral, é verifica a falta de acesso a recursos necessários para que esses grupos marginalizados e as comunidades que têm saberes subrepresentados na Wiki, é, para que eles atuem efetivamente na produção de conteúdos independentes. O Wiki Movimento Brasil também está, desde o final do ano passado, num processo de redefinição estratégica e a necessidade de atuar nessas relações de poder da produção e do compartilhamento do conhecimento é inescapável nesse nosso contexto atual. Isso quer dizer que a gente precisa adaptar e, em vários casos, inovar a nossa prática, a nossa tecnologia e mesmo a nossa rede de interações dentro dessa realidade da periferia e das cosmovisões distintas a gente tem essa consciência e está buscando meios para que isso aconteça. Uh, a gente ainda está no nível de reflexão e experimentação, é, mas a gente tem alguns aprendizados a compartilhar, como vocês podem ver aqui pelos exemplos que nós colocamos no Miro. É, em 2021... Nós coorganizamos o Wikidata.com com a Wikimedia Deutschland e numa ativação com os afiliados da América Latina e do Caribe e também com o grupo Who's Knowledge. Organizamos um processo baseado em reimaginar o Wikidata pelas margens, é, que é esse exemplo do transbordados e Isso envolveu a realização de um programa preparatório é, que, onde nós tensionamos essa epistemologia do Wikidata. Algumas questões que foram levantadas são qual, for, qual a estrutura para que os dados estruturados de acordo com múltiplas perspectivas é, sejam estruturados com, de acordo com múltiplas perspectivas epistêmicas. E como chegamos a essa realidade? Como podemos alcançá-la? Qual a governança do conhecimento necessária para que diversas identidades e culturas convivam na produção coletiva no Wikidata? Está bien, eso es parte de la realidad latinoamericana, sí. Sandra. No hay ningún problema. Sí. É, o local donde nós estamos, fica al lado de una rodovia muy movimentada. Y, e mesmo estando la noche, tenemos esa cuestión do do som. bom Bueno, continuando, é, a gente nos tenemos nos preocupado com o estabelecimento de uma infraestrutura básica para que qualquer instituição, eh, organização cultural, independente dos recursos ou dos, do seu tamanho, possa contribuir com os nossos projetos, se ela quiser. Eh, e aqui o WMB gostaria de eh, destacar o projeto do Museu Portátil, que foi realizado entre o ano passado e o início desse ano, junto com a Santa Casa de Misericórdia da Bahia. É, se iniciou dentro do projeto maior chamado Wiki Loves Bahia, que foi no ano passado. E essa, esse projeto buscou... É, criar, é, identificar um kit mínimo de equipamentos é, que fosse é, o mais acessível financeiramente possível para que qualquer tamanho de instituição GLAN possa digitalizar seu acervo e compartilhá-lo. E passou a fazer parte das nossas ações do Ike ocupa. Nós trouxemos um kit aqui para para Santa Leopoldina, e é, hoje, inclusive, tivemos uma pequena capacitação com as pessoas da Secretaria da Cultura do Estado, e para isso é, vieram da Bahia duas especialistas, que é, se tornaram especialistas ao longo desse processo do, do Museu Portátil. É, e o mais, em, outro aspecto muito interessante é que a Santa Casa da Bahia ela guarda o acervo do banguê, que são os pedidos de sepultamento para as pessoas escravizadas, que geralmente eram, uh, quando faleciam, eram deixadas nas praias ou em frente às igrejas. Foi feito um, um projeto estadual para que a Santa Casa pudesse realizar o serviço de fazer o transporte, é, recolher esses corpos é, dos escravizadores e sepultá las de uma forma digna. É, e e a, o banguê é a palavra utilizada para a maca onde se colocava o corpo e se transportava. Esses registros Uh, consta de um livro é, consta de um livro com todos os registros e também os bilhetes que em que os proprietários os escravizadores eles solicitavam esse serviço é, e Foi reconhecido em 2009 como patrimônio, acervo documental patrimônio, de patrimônio mundial, que é o Memória do Mundo, pela Unesco. E também queria ressaltar que todo esse processo foi possível por conta da parceria com o Instituto Goethe e com o Instituto Moreira Salles, aqui do Brasil, e foi... É, coordenado pela historiadora Carolina Matos. Ah, e atualmente, alguns dos projetos que estão sendo incubados se referem a protocolos e ontologias colaborativas relacionadas aos carregamentos de acervos indígenas, É, pensando questões como labels é, próprios para essas culturas que, em geral, cujo conhecimento em geral é coletivo, então não existe uma autoria individual, por exemplo. É, também pensando é, algumas questões relacionadas a para descrição de acervos que sejam é, interculturais Brasil e África, porque no Brasil se carece dessa, é, dessas categorias que melhor descrevam a, esses acervos, ah, e também como fazer a... como fazer com que esses grupos venham e eles mesmos adicionem o, o conteúdo e é, deem a sua visão de mundo sobre o seu próprio mundo. É, então, acho que, basicamente, em geral, é isso. A gente tem também o um projeto de educação chamado Mais Teoria da História, que é um parceiro nosso, é, que é coordenado por uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, chamada Flávia Varela, e trata de várias questões de, de diversidade, e estamos em busca de, de alguns é, questionamentos, estamos tentando eh, eh, alineando nuestros cuestionamientos a varias pesquisas que aún precisan ser feitas a lo largo de estos próximos años, pero bastante animados. Eh, básicamente era eso. Obrigada. Obrigada, Sandra. Eh, bueno, gracias por, por terminar eh, en tiempo. Eh, lo que les queremos invitar a hacer es nuevamente eh, recordarles que estamos en El Miro, eh, y bueno, les queremos invitar en realidad a que añadan en el Miro proyectos de su país, eh, si quieren compartirlos, el espacio está acá para que lo compartan, pueden ya sea compartir links mediante las notas eh, autoedisivas, las sticky notes, como les comentaba, si, si van acá, acá pueden generar las notitas, eh, o directamente... Les invitamos también a que suban imágenes, si quieren subir imágenes, pueden subir imágenes acá, mediante upload, eh, con, eh, o, bueno, o subir con su dispositivo. Invitarles también a que, bueno, el, el mapa no vamos a llegar, así que no, no lo vamos a pasar, invitarles a que en realidad, eh, acá en el idioma que quieran, puede ser el inglés, puede ser el español, o puede ser el portugués, eh, nos cuenten cuáles son los desaf desafíos para la decolonización del conocimiento en el contexto en el que están ustedes, y también cuáles son las oportunidades para la decolonización del conocimiento. Cualquiera de estos dos, les invitamos que dejen algunas ideas. Si por alguna razón no pueden escribir, pueden escribir en el chat y nosotros capturamos eso, o si alguien tiene ganas de abrir el micrófono eh, y contar cuáles son, algún desafío o alguna oportunidad, tengan en cuenta que, y 50 tenemos que terminar, pero les, inv les invitamos a que nos digan si quieren compartir algo, un desafío o una oportunidad en su contexto para la decolonización. Ah, y perdón, me acaban de decir que solamente tenemos dos minutos. Así que más bien que se apuren con, <ríe> con las notitas. Pero voy a aprovechar. <ríe> Veo que alguien puso derrumbar el capitalismo. Ahí Pita dice que sí. Construir una definición de decolonización de conocimiento como equipo. Bueno, tenemos el, el principio de, de este mural, ¿no? Que empezamos... Eh, se revisar críticamente la mirada occidental, academicista y eurocéntrica. Perdón que lo estoy leyendo en español, pero si, tra si tratara de hacer esto en portugués sería horrible. Este, eh, no sé si alguien está pon poniendo algunas oportunidades también. Y sí, contarles que el miro va a quedar abierto. Eh, incluir a quienes hoy no están siendo parte de Wikimedia. Bueno, el miro queda, queda abierto. Eh, y también, si quieren, mañana, en algún momento en que no estén ocurriendo sesiones, podemos abrir un, un espacio dentro de networking para seguir trabajando en este miro, si, si quieren. Y bueno, tenemos un minuto. Criticar la construcción histórica de nuestros estados nacionales. Incorporar grupos subrepresentados en un país con problemas de acceso a internet, entre muchas otras desigualdades. Y ahí en oportunidades alguien puso contar con asesores y asesoras que sean actores locales de sus comunidades para evaluar nuestras acciones. Bueno, buenísimo. Sugiero que mañana, quienes estén interesados en este tema, va a estar la sesión de Mariana eh, y de Who's Knowledge sobre cómo decolonizar los datos estructurados en Internet. Y invitarles también a quienes tengan interés, eh, por ahí abrimos una sesión de networking eh, mañana, si hay, si hay interés. Y contarles nuevamente que bueno, el Miro va a quedar abierto, así que pueden ahí hacer sus aportes. Y vamos a tratar de publicar un post en Div quizás, <ríe> sobre los resultados de esta sesión para seguir conversando y pensando sobre este tema. Bueno, muchas gracias a todos y todas.